Hola, en este vídeo vamos a ver las instrucciones de carga y almacenamiento del RISC-5. Hasta ahora hemos visto las instrucciones tipo R e I. Las R son entre registros y las I son entre registros y constantes. En total hemos visto estas 19 instrucciones. El RISC-5 de 32 bits en su base entera tiene 47 instrucciones pero se pueden reducir a 38. Así que... Con estas que hemos visto hasta ahora, hemos visto la mitad de ellas, considerando solo las reducidas. Estas son las instrucciones aritméticas, las instrucciones a nivel de bits, las, las comparaciones y los desplazamientos. Las operaciones que hemos visto son entre registros, por ejemplo, este desplazamiento lógico a la izquierda, teníamos el número a desplazar que estaba en un registro, teníamos la cantidad a desplazar, los bits a desplazar que estaba en otro registro, y el resultado se guardaba en otro registro. Esto es un ejemplo de instrucción tipo R. También vimos las instrucciones con constantes, las de tipo I, en las que teníamos un registro. Al que le sumábamos una constante codificada en la propia instrucción. Y el resultado lo guardábamos en otro registro. Bien, lo que hemos hecho hasta ahora son instrucciones entre registros, pero realmente... Necesitamos acceder a memoria tanto para cargar como para guardar o almacenar los datos. El RISC-5 es una arquitectura considerada como Load Store, es decir, de carga y almacenamiento, en las que las instrucciones de carga y almacenamiento no realizan ninguna operación, simplemente cargan o almacenan. No se hacen operaciones con datos de memoria o que guarden datos en memoria. Bien, vamos a ver con detalle estas instrucciones. La primera instrucción que vamos a ver es cargar una palabra. Una palabra contiene 4 bytes, 32 bits. Y esta instrucción tiene un registro base, un índice con extensión de signo y un registro destino. La suma del contenido, del registro base y el índice nos da la dirección de memoria de la palabra. Y esta palabra es la que se va a guardar en el registro destino. Vamos a verlo. Tenemos los registros, tenemos la memoria, tenemos el registro fuente 1, que nos da la base. A esta base le sumamos el índice, el offset, y esto nos da una dirección de memoria. El contenido de esta dirección de memoria es lo que se va a guardar en el registro destino. Supongamos este ejemplo, en el que en el registro 19 tenemos el número 24 en decimal. El contenido de este registro, el 24, lo vamos a sumar al índice 8, al offset, que está codificado en la propia instrucción, y nos da el número 32, que es la dirección de memoria a la que vamos a acceder. Esta dirección de memoria tendrá un contenido, y este contenido lo vamos a guardar en el registro destino, en este caso en el registro 22. Una cosa importante tener en cuenta es que este índice no son 8 palabras más, son 8 bytes más, por lo tanto, dos palabras, ya que una palabra contiene 4 bytes. Por lo tanto, el 24, que es el contenido del registro base, se le suman 8 bytes, que son dos palabras. Recordemos que la memoria en el risc 5 se accede byte a byte, no palabra a palabra, por lo tanto, en cada palabra... Hay 4 bytes. Las direcciones de las palabras de la memoria van de 4 en 4. Esta instrucción tiene este formato. Tiene el registro destino, donde siempre va el registro destino en todas las instrucciones que hemos visto hasta ahora. El registro base, que es el registro fuente 1. Y el inmediato, que va donde iba el inmediato de las instrucciones tipo I, que ya hemos visto. Este inmediato tiene 12 bits y está codificado en complemento a 2. Por lo tanto, va de menos 2048 a 2047. Por lo tanto, esto es una instrucción de tipo I. Es exactamente igual que las instrucciones de tipo I que vimos anteriormente. Veamos un ejemplo. Supongamos que en el registro base, en el registro fuente 1, tenemos el número 64. En el inmediato tenemos el número menos 32. Tenemos que tomar el bit de signo y extenderlo para sumar y obtener la dirección de memoria. El resultado nos da 32, en este caso, que es la dirección de memoria a la que vamos a acceder para guardar el dato contenido en esa dirección de memoria en el registro destino. Por eso ponemos aquí, memo32 significa el dato que hay en la dirección de memoria 32. Vamos a ver ahora la instrucción opuesta, la de almacenar. Tenemos también un registro base, tenemos el índice con extensión de signo y tenemos el registro a guardar, es el registro fuente 2. En este caso no hay un registro destino, pues no estamos guardando ningún dato en un registro, estamos guardando el dato en la memoria. Así pues, sumamos el registro y el índice y nos da la dirección de memoria. Esta dirección de memoria es donde se va a guardar el contenido del registro fuente 2. Lo vemos con un ejemplo. Tenemos los registros, tenemos la memoria, el registro base, le sumamos el índice y nos da la dirección. Esta dirección es donde vamos a guardar el contenido del registro fuente 2. Por lo tanto aquí lo representamos con corchetes, es el contenido del registro fuente 2. El destino es la memoria, no es un registro. Veamos un ejemplo. En el registro base, en el registro fuente 1, tenemos por ejemplo el número 20. A este número 20 le sumamos el índice, el offset, que es 12, y nos da 32. En el registro fuente 2 tenemos por ejemplo este número, y este número es el que vamos a guardar en la dirección de memoria que nos dio la suma del registro base más el índice. Otra vez, aquí estos 12 no son 12 palabras más, son 3 palabras más, porque 4 bytes forman una palabra. Por lo tanto, al 20 del registro base le sumamos 12 bytes o 3 palabras para llegar al 32. Vamos a comparar los formatos de instrucción de la carga y el almacenamiento. Tenemos el registro base igual en los dos. Tenemos el registro destino en la instrucción de carga y en la instrucción de almacenamiento no tenemos registro destino, sino tenemos registro fuente 2. El inmediato en la instrucción de carga está donde están los inmediatos en las instrucciones de tipo I, mientras que el offset, el inmediato de la instrucción de almacenamiento, está dividido en dos partes. Una parte en estos últimos 7 bits y otra parte en estos 5 bits. Veamos el ejemplo de la instrucción de almacenamiento, que se llama instrucción de tipo S, tenemos el registro fuente 1, por ejemplo el número 32, tenemos el inmediato, que estará formado por los 5 bits de este campo y por los 7 bits de este otro campo. Se concatenan estos dos campos, se toma el signo y se extiende. Y se suman. La suma en este caso nos da 40. Y en esta dirección 40 es donde vamos a guardar el contenido del registro fuente 2. Por lo tanto en la dirección de memoria 40 pondremos el contenido del registro fuente 2. El RISC-5 también tiene instrucciones de cargar medias palabras. Tenemos por ejemplo cargar media palabra sin signo, de memoria a registro. Veamos en detalle cómo se hace esto. Tenemos como registro base el 19, supongamos que en este registro está el número 24 en decimal. A este número 24 le sumamos el offset, que es 8, y nos da 32. Ahora seleccionamos media palabra, por lo tanto 2 bytes, no la palabra entera. El contenido de esta media palabra que aquí la he puesto en hexadecimal para que me quepa, lo guardamos en el registro destino. Como solo traemos media palabra, el resto le ponemos ceros. Y le ponemos ceros porque estamos haciendo una carga sin signo. Veremos que cuando lo hagamos con signo va a ser diferente. Igual que antes, este índice, este offset de 8, no son 8 medias palabras, son 4 medias palabras, ya que se está refiriendo a 8 bytes, y 2 bytes son una palabra. Si 24 era el registro base le sumamos 8 bytes, o 4 medias palabras, y nos da el 32. Vamos a ver un caso un poquito más raro. Supongamos que en el registro 19 tenemos el número 28 en decimal. A este 28 en decimal le sumamos el offset, el 5, y nos da como resultado el número 33. Nos fijamos que este 33 no está alineado. y Esto es posible en la arquitectura RISC-5, a diferencia, por ejemplo, de la arquitectura MIPS. Este 33 nos indica la dirección de memoria donde vamos a obtener el dato. Supongamos que tenemos este número en hexadecimal. Este dato lo vamos a guardar en el registro destino. Y como estamos cargando media palabra sin signo, el resto lo rellenamos con ceros. Aquí vemos que son 5 bytes más, 28 era la dirección del registro base y le sumamos 5 bytes. Esta sería el 28, el 29 sería un byte más, el 30 serían 2 bytes más, el 31 que está dividido entre esta parte y esta parte serían el 3 bytes más, el 32 4 bytes más y el 33 son los 5 bytes más que se le suman al 28. Por lo tanto, vemos que va de byte en byte. También existe la instrucción de carga de byte. Ya no estamos hablando de medias palabras, sino de byte a byte. Así, por ejemplo, tenemos en el registro 19 el número 28 en decimal. A este número 28 le sumamos el offset, 5, y que nos da 33, la dirección de memoria de donde vamos a cargar el byte. Supongamos que tenemos este número en hexadecimal, F2. Este número lo vamos a guardar en el registro de destino, el 22, y lo vamos a guardar en el byte menos significativo. El resto de bits los ponemos a cero porque estamos haciendo una carga sin signo. Igual que antes, son 5 bytes más, el 28 es la dirección base y por lo tanto sumamos 5. 1, 2, 3 y 5 hasta llegar al 33. Vamos a ver ahora las instrucciones de carga con signo. Cuando estamos cargando una media palabra, que es un número que tiene signo, no podemos guardar en los registros el número sin extenderle el signo. Vamos a ampliar el dibujo para que se vea mejor. Tenemos en el registro 19, por ejemplo, el número 24 codificado en decimal. A este número 24 le sumamos el offset en este caso 8 y la suma de 8 más 24 nos da 32. Esta es la dirección de memoria de donde vamos a obtener la media palabra. Supongamos que en esta media palabra tenemos estos dos bytes que los vamos a guardar en el registro de destino, en este caso en el 22. Tenemos que hacer la extensión de signo, en este caso tenemos un número negativo y extendemos ese 1 en el resto de los bits más significativos. Este sería el resultado de la carga de esta media palabra. Es importante que se mantenga el mismo número. Así en la memoria teníamos esta media palabra que codificada en complemento a 2 es el número menos 32.000 y en el registro que tiene 32 bits y que también está codificada en complemento a 2 también vale menos 32.000. Si hubiésemos rellenado con ceros nos hubiese dado otro número muy diferente y que por lo tanto estaríamos haciendo la transferencia de datos erróneamente. También tenemos la carga de un byte con signo. Veamos el ejemplo. En el registro 19 suponemos que tenemos el número 33. A este número 33 le sumamos el índice que en este caso es 0 y el resultado será la dirección de memoria 33. En esta dirección de memoria hay este byte, por ejemplo. Este byte lo vamos a guardar en el registro de destino el 22 y lo guardamos en el byte menos significativo. El resto de bits los rellenamos con el bit de signo. En este caso tenemos un número negativo, por lo tanto un 1, y nos queda este número. El número original era el menos 100, tanto en 8 bits como en 32 bits. Y si hubiésemos rellenado con ceros nos hubiese dado el número 156, que estaría mal hecho. También tenemos almacenamientos de medias palabras. Por ejemplo, si tenemos en el registro 19 el número 31, a este número 31 le sumamos el índice 3, nos da la dirección de memoria 34. Nos fijamos que está desalineada, que no está directamente aquí. En esta dirección de memoria es donde vamos a guardar el registro fuente 2. En este caso tenemos este número, pero solo vamos a tomar los 16 bits menos significativos, la media palabra esta media palabra la guardamos en esta dirección de memoria también tenemos el almacenamiento de un byte de registro a memoria que ya te puedes imaginar cómo es tenemos en el registro 19 el número 31 por ejemplo en el offset tenemos el número 4 lo sumamos y nos da la dirección de memoria 35, vemos que aquí tampoco está alineada, no pasa nada, en el registro 5 lo permite en esta dirección de memoria 35 vamos a guardar el contenido del registro 22, solamente el byte menos significativo. Si suponemos que tenemos este número, tomamos el byte menos significativo y lo guardamos en esta dirección de memoria. Bien, hemos visto estas instrucciones que son 5 de carga y 3 de almacenamiento. Tenemos más de carga porque las de carga pueden ser sin signo y con signo. Para el almacenamiento no hace falta considerar el signo, ya que no tiene sentido hablar de almacenamiento con signo, pues el registro tiene 32 bits y si estamos guardando un byte o media palabra es menor, así que no hay que hacer ninguna extensión de signo. Así pues, tenemos instrucciones de carga y almacenamiento de palabra, de media palabra y de byte. Para resumir, vemos que los campos de las instrucciones de carga son iguales que los de las instrucciones de tipo inmediato y de hecho son instrucciones de tipo inmediato. Y los campos de las instrucciones de almacenamiento son un poco diferentes y se divide el inmediato en dos campos para mantener el mismo formato de instrucción. Y así hacer el hardware más fácil cuando veamos la parte de cómo implementar este circuito. Siempre se mantiene el registro fuente en el mismo sitio, el 1. El registro fuente 2 en las instrucciones de almacenamiento se mantiene donde está el registro fuente 2 siempre. Y el inmediato es el que se tiene que separar en dos partes, ya que no hay registro destino en las instrucciones de carga. Esta es la bibliografía y referencias que se han empleado para elaborar este material. Espero que este tutorial te haya ayudado a entender las instrucciones de carga y almacenamiento. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.